Chito Alviso somos R.S.Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de la nueva colección de cartas de Naruto Shippuden Serie 6, la cual va a incluir cartas especiales, vamos a ver si son holográficas, vamos a ver si tienen algún efecto encima o si son metalizadas todo esto lo veremos a continuación pero antes que nada, antes de continuar con esta saga, con esta colección de cartillas de Naruto Shippuden, queremos saludar a quienes nos escriben, a quienes son partes de esta familia mercenaria, ya con más de 3.333 seguidores, casi con 600 videos, así que un enorme saludo para Leonel Panelo, el hijo, el hijo de Laura Panelo que se estuvo escribiendo durante estos días también un saludazo para Carolina Seban, ¿eh? Otro mega saludazo para Juli Sánchez. También uno para Aníbal González. Y también un mega, super mega saludazo para Guille Antón. Guille Antón que también está participando del sorteo. También tenemos otro saludazo para RS Audio C. Mira, se amontonaron los saludazos. Pero no se preocupen que comentando debajo de este video te saludaremos en el video que viene si no apareces en el de hoy. Otro saludazo para Epic Games también. Otro para Valentín Tin. Otro para Supersonic Un mega saludazo para Nilo Guirón Rodríguez Otro saludazo para nuestro bro Leandro Castillo Otro para Mauricio Biglino Para Tommy D Para Bautista Oliva Y para Mateo Ibarra Muchos mega saludazos Así que Esperamos, esperamos que hayamos nombrado todos, porque sabemos que son demasiados, pero siempre siempre nos están comentando, así que siempre escriban debajo del video para que no se nos olvide, para que no se borre, para que no desaparezca en el chat. Y ahora sí, comencemos con la nueva colección de Naruto Shippuden y después, después vamos a ver cómo se juegan estas cartas, porque como verán, uno ve acá enfrente el sobre... Tenemos al Naruto ahí en modo 9 colas, totalmente transformado, listo para su última pelea en la saga de Shippuden. Pero si vos ves la parte de atrás del sobre, además de mostrarte las redes sociales de cartas coleccionables, aparece un QR para que vos tengas más información de las novedades, para que conozcas sus redes o cómo jugar estas cartas. Como nosotros intentamos usar el QR con el celular y no nos dio la tecnología para poder abrir la página, directamente buscamos las reglas y te las vamos a mostrar al final de este video, pero bueno, arranquemos arranquemos con este primer sobre sin, veamos si tenemos suerte veamos si en esta tanda sale alguna carta rara alguna carta especial para compartir, ya hemos visto que todavía no abrimos la caja, todavía no abrimos la caja número 6, pero más adelante más adelante vamos a abrirlo no os apuréis, no se preocupen que por fin llegaron a nuestros barrios ahora sí, lo abrimos y... ¿Cuántas cartas tenemos? Recuerden que pueden haber a veces 4, pueden haber a veces 6 Uy, ahí ya les dimos vueltas Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 5 es lo más común que hay en estos sobrecitos Y lo abrimos y lo encontramos primero con Técnica de absorción de alma Tenemos a una de las formas de Pain, Una de las formas de Pain con Tipo rayo en 8, taijutsu 6 Y genjutsu 6 Es la carta 782 de la colección Y está buenísimo el laminado que tiene enfrente Seguido por la carta de Técnica de invocación del camino animal. Otras de las formas de Pain. Lo tenemos ahí. La primera que había sido atrapada y estudiada por los ninjas. Es tipo tierra. Tiene uno solo de ninjutsu, Y cinco de Genjutsu. Pero diez de Taijutsu. Bastante bien. Me gustan las cartas de técnicas. Me gustan que hayan vuelto a sacar cartas de Jutsu. Y la siguiente es... El segundo camino animal. Viva. Así era. Así era ella. Así era la amiguita. Así era la familia de Pain. Bah, no sería de Pen. Sí sería de Pen realmente, pero no de Pen realmente. O sea, tienen que ver la saga, por favor. Es muy buena. Pero cuando estaba viva, antes de ser transformada, es tipo viento. Ninjutsu 4, Techutsu 9 y Genshutsu 6. Seguido por... Veamos, veamos, veamos. Tenemos a... Kimimaro, marca maldita, la primera forma de Kimimaro Recuerden que Kimimaro era uno de los ninjas que había sido experimentado por el cruel de Orochimaru Cuando quería saber cómo manejar los Genshutsu, los keke Genkai de diferentes ninjas El es tipo tierra con un taijutsu de 10, 8 y Genjutsu 9 Me encanta el estilo del dibujo y tenemos una de gara tenemos el funeral de la cascada imperial de arena. La carta 754. Es de tipo viento. Me sorprende que no sea de tipo tierra. Pero bueno, tiene Taijutsu 10. 7 y ninjutsu 6. Y hasta ahora te digo. Tiene este efecto brillante de adelante. Que no recuerdo si lo tenían las cartas anteriores. Pero está bastante buenas. Están muy buenos los diseños. Los ataques, los Taijutsus. Así que vamos por el siguiente sobrecito. Vamos a ver si nos sale el Naruto gritando. O el sasque gritando también nos puede salir. Lo abrimos y recuerden que estas cartas las puedes coleccionar ya siendo mayor de 3 años ya porque no vas a querer comértelas, metértelas en el ojo o prenderlas fuego. Así que sí, cualquiera lo puede coleccionar a partir de esa edad. Vamos a ver y tenemos... Una, dos, tres, cuatro, cinco cartas de... Odun Run Odun serían Seriani Dado vuelta On. Run. Vamos a ver la primera carta que Nos encontramos un Naruto joven y Naruto niño Los dos juntitos tipo agua De jutsu 10, de Jutsu 4 y Genshutsu 5 Es la carta 760 de la colección me, me copa, me copa Después nos encontramos con Un Naruto con Kunais Un Naruto con que es tipo rayo Jutsu 3, Jutsu 3, Genshutsu 6 Y miren al fin vemos que de fondo tiene un color naranja flúor, será uno de los efectos que nos encontramos con las cartas especiales, o habrán más cartas especiales, pero me gusta que tenga el color flúor, le queda recopado al Naruto. Y vamos por la siguiente carta también con fondo flúor, es el funeral de la cascada de arena, otra técnica más de nuestro Gara. ya Gara en su modo Hokage cuando estaba en la etapa de Shippuden, tipo tierra, Taijutsu 10, Taijutsu 6, Inijutsu 5, bastante bien esta carta seguido por si sí, tenemos otra acá con un par de efectos de color flúor tenemos la técnica de puño fuerte de gar sensei es tipo fuego con nishutsu 5 taijutsu 2 y genshutsu 3 me copa un montón me gusta la calidad además del brillo de la carta la calidad de imágenes vamos por el siguiente taijutsu que es la de oh, la pobre chikamatsu bueno tenemos jutsu 10 marionetas de chikamatsu tipo agua en jutsu 7, tejutsu 2 y en jutsu 7 la abuela chillo, la buena abuela chillo que era una maestra marionetista dios qué triste final para la abuela chillo pero aún así, aún así se sacrificó para salvar a sakura y a los demás vamos a ver el último sobrecito y después vamos a ver cómo se juega, cómo se juegan estas cartas cómo... cuáles son las reglas oficiales me gusta que el sobrecito sea dorado El sobre de la serie número 5 era totalmente oscuro, totalmente negro Entonces era como que se veían bastante raros Pero así metalizados, en dorado, está bastante bien Vamos a ver qué Cuesta un poco abrirlo Cuesta un poco abrirlo Está muy bien sellado Y vamos a ver qué tenemos Qué tenemos oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas Y ya vieron la primera Ya vieron que la primera es... Activación de marca maldita Se le activa la marca maldita que tenía Sasuke Que había sido, bueno, había sido Puesto por el propio Orochimaru Cuando se enfrentaron en el bosque de la muerte su cartafuego con el jutsu 2 Taijutsu 4 y el 5 Seguido por... <risa> ¡Está buenísima! Se volvió nuestra carta favorita inmediatamente ¡No! Naruto Pijama Lo vemos a Naruto ahí recién levantadito Sin hacer ninguna técnica ninja ni nada A ver Lo vemos ahí con la leche Que nosotros, si recuerdan bien la primera temporada Es leche vencida Leche vencida que lo hizo ir al baño incontables veces ¡No! Y bueno, y también se está tomando un... ¿Qué es eso? Un alteada de ramen Es un ramen en vasito bueno, la carta es tipo agua, porque es agua lo que va a terminar drenando después de tomar esa leche, esa leche vencida. Con Ishutsu 2, Ishutsu 7 y Yutsu 3. <risa> Seguido por... ¡Epa! Lo tenemos a Mizuki fugado. Mizuki, Mizuki me parece, no recuerdo, salía en una de las temporadas de relleno. Salieron una de las temporadas de relleno en las películas. Comentanos debajo del video si te acordás de qué. De qué fase, de qué saga es Mizuki fugado. Es tipo Rajun, Injutsu 4, Taijutsu 7 y Genshutsu 2. lo vemos ahí con un kunai. Seguido por que tenemos acá la prueba del cascabel, acá es cuando está Naruto y Sakura vs Kakashi en Shippuden, luego de que nuestro Naruto regresara a la aldea de la hoja después de entrenar con el bueno de Jiraiya, se vuelve a encontrar con Kakashi que les dice vamos a hacer la misma prueba del cascabel que hicimos cuando, por, cuando se conocieron conmigo, vos y Naruto y Sasuke. Y bueno, vamos a ver si lo pueden hacer utilizando sus nuevas técnicas ninjas. Es una carta de tipo viento, Nishotsu 4, Taijutsu 10, Genjutsu 2. Así que está muy lindo, es muy emotivo. Y por último, la última carta que nos encontramos es Tenten con pergamino. Tenten con pergamino, que recuerden que ella utiliza pergaminos para poder invocar toda clase de armas. Es una carta de tipo fuego, Nishotsu 6, Taijutsu 3 y Genjutsu 3. La buena de Tenten. De, bueno, en realidad no es tan buena. Diría que es buena. Pero el tema de Naruto es que casi siempre, casi siempre son como rima la onda cuando se encuentran con alguien. Tenten nunca aparece en modo buena. ¿Por qué Tenten no está en modo buena? ¿Por qué todo el tiempo se hace la ruda? No sé. Pero bueno, en fin, conseguimos su carta agarrando uno de sus enormes pergaminos. Veamos, tuvimos una buena tenda de cartas, todas nuevas, todas copadas. Algunas con efectos de color fluor, que están bastante buenas. ¿Será este el efecto de las cartas especiales? ¿Se brillarán en la oscuridad? ¿Acaso a mí me copa? A mí me copa mucho cómo se ve. ¿Está muy bueno realmente? ¿O habrá otro efecto más? Pero bueno, vemos nuevas técnicas. O técnicas que ya vimos con personajes mucho más copados. Y bueno, la de Naruto Pijama es lo más. Y ahora sí, vamos a ver un poquito las reglas. Vamos a ver un poquito de las reglas que aparecen. Que aparecen en, ¿cómo se llama? en la página oficial de nuestros cartas coleccionables. Para ver cómo se juega. A ver, veámoslo un instante. Na, na, na, na. Ahí lo tenemos. Las reglas del juego. Instrucciones de juego. Duelo de jutsu. Todos los jugadores deben tener la misma cantidad de cartas. Se sortea quién comienza. Cada jugador mezcla sus cartas, las junta en una mano y mira solo la primera, impidiendo que los demás jugadores puedan verla. El primer jugador elige un ítem de su primera carta y lo lee en voz alta. Por ejemplo, Genshutsu 5 o como hicimos acá con Naruto, Genshutsu 3 y leche vencida. Los otros jugadores leen el valor del mismo ítem de su primera carta. El jugador que posee el mayor valor gana la ronda. Pone la carta con la que jugó abajo de todo en su mano y es quien elige el ítem en la siguiente ronda para desafiar a los otros jugadores. Por ejemplo, Injutsu 2 de Maruchan en un vaso. Los jugadores que no ganaron envían su carta perdedora a un pozo de descarte. Se continúa así hasta que solamente un jugador conserve cartas. Para desempatar se utilizan los elementos de esta forma. Vamos a ver que el agua le vence al fuego. El fuego le vence al viento. El viento le vence al rayo. El rayo le vence a la tierra. La tierra le vence al agua. Y el agua le vence al otaku. Así que sí, si vuelven a empatar, cada uno conserva su carta. ¡A jugar! Esas son las reglas de... Naruto Shippuden del juego de cartas coleccionables, así que esperamos que esto te haya entretenido, informado, hecho pasar el rato, y nos vemos en una próxima ocasión, Quién sabe si abriendo la caja, abriendo otra cosa, haciendo más videos, pero siempre, yéndonos derechito al vicio.